Hola, en este vídeo vamos a ver ya el último paso que nos queda para poder implementar eh, con circuitos combinacionales problemas reales, problemas eh, del día a día. ¿vale? Nosotros ahora, a partir de una tabla de verdad, somos capaces de pasar a la expresión lógica, a la implementación, etcétera, a la implementación del circuito, pero esa tabla de verdad tiene que ser capaz de describir un problema nuestro, un problema descrito de en un lenguaje natural, descrito con nuestras propias palabras. Entonces, lo único que nos falta es poder pasar de un enunciado en lenguaje natural a esa tabla de verdad, ¿vale? Para eso, lo, pri lo primero que vamos a tener que hacer es analizar o pensar que nuestro problema es una caja negra y el primer paso será detectar las entradas de esta caja negra, ¿vale? ¿Qué son los datos que nos interesa a nosotros para tomar una decisión para generar una salida? Así que tendremos que determinar cuáles son las entradas del sistema, tendremos que determinar cuáles son las salidas del sistema y, una vez que tenemos este primer paso, ya podremos definir la función lógica de ese sistema, es decir, cómo transforma las entradas en salidas, que eso no es más que la tabla de verdad de las entradas y las salidas. ¿vale? Entonces, los dos primeros pasos serían ese, eh, determinar las entradas, determinar las salidas y una vez con esto ir generando cada una de las combinaciones para ver cuál es para cada entrada la salida correspondiente, en función del enunciado que nos han dado a nosotros en lenguaje natural, en nuestro lenguaje del día a día. Para ello, vamos a hacer una serie de ejemplos. Este paso de, de, de, del enunciado a la tabla de verdad no es, no es sistemático, es, pues hay que, hay que, es un poco de... de de idea feliz, ¿vale? No de idea feliz, pero sí que es un proceso que hay que eh, practicar y que hay que haber hecho circuitos para, para poder eh, ver cómo, cómo generar de una forma eficiente detectar las entradas y las salidas, ¿vale? La mejor forma de practicar y de coger esta habilidad es haciendo ejercicios. ¿Mm? Entonces, puede ser que en un primer paso podamos generar la tabla de verdad o incluso a veces vamos a poder generar la uh, función lógica de forma directa. ¿vale? Por ejemplo, en este, en este caso, lo vamos a hacer para, para ambos casos. Leamoslo. ¿vale? Nos piden diseñar un circuito que determine cuándo se puede abrir la puerta de un garaje subterráneo. ¿vale? Un garaje de estos donde aparcan los coches. Esta puerta se deberá abrir solo cuando haya un coche cerca de la puerta. ¿vale? Entonces, nos dicen que tenemos un detector de presencia. Eso ya será una de nuestras entradas. Tenemos un detector de presencia que dirá si hay un coche o no cerca de la puerta. Para que se abre la, la puerta tiene que haber un coche cerca. Okay. Se pulse el botón del mando a distancia y no haya fuego en el interior del parking. Ahí tenemos otras dos entradas más. La que corresponde al botón del mando a distancia y que no haya fuego Dentro del parque. Así que ya hemos determinado cuáles son nuestras entradas. Son esas tres condiciones, son estos, esos tres valores que se tienen que cumplir para que eh, se pueda abrir la puerta. Entonces, por ejemplo, detector de presencia lo llamaremos P. Ok, la P valdrá 0 cuando no haya coche. No haya coche. Y valdrá 1 cuando sí que haya algún coche cerca de la puerta, ¿ok? Nos dicen que también tiene que estar la condición del mando a distancia, el mando a distancia se tiene que haber pulsado, pulsado. así que llamémosle a este caso M, ¿ok? El mando a distancia, el mando a distancia valdrá 0 cuando no se ha pulsado, y valdrá 1 cuando se ha pulsado. ¿Okay? Y queda la última condición, fuego. Si hay fuego en el interior no se puede abrir la puerta, solo se podrá abrir cuando no haya fuego. ¿Ok? Entonces, si vale 0 indicará que no hay fuego. Y si vale 1, es que hay. ¿OK? Ahora podemos hacer dos cosas, o generamos bien la tabla de verdad y vamos analizando cada uno de los casos, cuando se puede abrir y cuando no se puede abrir, o podemos incluso generar directamente la función lógica, en este caso, este caso es sencillito, entonces se podría generar la función lógica. ¿vale? Nos dicen que el parking se ha de abrir, esa es nuestra salida, ¿Cuándo se ha de abrir el parking, por ejemplo, llamémosle A, nuestra salida A, la salida de, la fun de, de, de, nuestro, de nuestra función es A, entonces 0 es no se abre, no se abre la puerta, y 1 es se abre la puerta. ¿Ok? Pues, ¿cuándo se ha de abrir A? la puerta cuando a debe valer 1 1 debe valer el a debe valer 1 cuando el coche esté cerca que el coche esté cerca es p igual a 1 vale que se haya pulsado el botón del mando a distancia eso es m igual a 1 y que no haya fuego en el interior del parking que el detector de humos no haya detectado fuego, es decir, que F valga 0. Entonces A vale 1, la puerta se debe abrir cuando P sea 1, M sea 1, F sea 0. Esto ya podéis ver que es una operación A de estos tres valores: de P valiendo 1, M valiendo 1 y F valiendo 1. Así que esta sería la función, de nuestro, uh, la función que implementaría nuestro problema. Por tanto, ya podríamos generar un circuito, podríamos eh, buscar eh, las puertas correspondientes que implementarían esta función lógica, habría que minimizarla primero, aunque es claro que esta función no se puede minimizar, y una vez minimizada, directamente ya, pues transformarlo a puertas lógicas y podríamos implementar ya un circuito que soluciona un problema de nuestra vida real. ¿vale? Si en, al contrario de haber podido sacar la función lógica directamente, hubiésemos querido sacar la tabla de verdad, que en algunos casos será la única forma porque son más complicados y no podemos saber la, la expresión directamente, pues lo que hubiésemos hecho es, como hemos determinado que tiene Tres variables, pues tendríamos aquí la variable P de entrada, la variable M de entrada, la variable F de entrada. Y como salidas, la función solo tiene una variable, que es A, que nos indicará si la puerta se abre o no. Y tendríamos todas las posibles combinaciones de tres entradas, es decir, ocho casos. 000, 001, 0, 0, 010, 011 y los cuatro restantes. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y podríamos ir evaluándolo todos directamente o ir directamente a poner a 1 el caso que hemos dicho, que sería el único en el que se ha de abrir la puerta, que es que si hay un coche, P igual a 1, se ha pulsado el botón del mando, M igual a 1, y, si, y si no hay fuego, perdón, F igual a 0. Entonces tendríamos que ir al caso p igual a 1, m igual a 1, f igual a 0, que es este de aquí, 1, 1, 0. Entonces, en este caso, la función valdría 1 y en el resto de casos, la función de salida valdría 0. ¿De acuerdo? Ya hemos visto un ejemplo. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos dicen que construyamos un circuito que indique cuando un número de 4 bits representa el mismo valor en complemento a 2 que en signo magnitud. ¿Cuáles son nuestras entradas? Nuestras entradas es un número de 4 bits. Por tanto, podemos llamar a nuestras entradas x3, x2, x1, x0. ¿Vale? ¿Y cuál es nuestra salida? Nuestra salida podemos llamarla Y, que lo que nos dice es, valdrá 0 si sus valores en complemento a 2 y en signo magnitud no son iguales, y valdrá 1 si su valor en complemento a 2 es igual a su valor en signo magnitud. ¿Vale? En este caso no nos queda más opción que generar todas las posibles combinaciones, todas las, to, todas las eh, entradas, todas las posibles combinaciones de la tabla de verdad e ir viendo, en, ir viendo el valor en complemento a 2 y en signo magnitud de cada una de esas posibles entradas, y en el caso de que valgan igual, ponerle un 1 a la salida. De cualquier otra forma, nos costaría mucho poder generar la, la función, la expresión algebraica de una forma directa. Así que vamos allá. Para hacerlo más más sencillo, ya he generado aquí eh, la tabla de verdad de nuestras cuatro entradas x3, x2, x1, x0. Esta es nuestra función de salida f de esas variables y he puesto dos columnas temporales para ir generando, para ir viendo los valores de cada caso, ¿okay? Para que me sea más fácil determinar cuándo tengo un 1 o un 0 aquí en la salida. ¿vale? Separo grupos de casos para hacerlo más legible, ¿okay? Entonces, si recordáis del primer tema, pues los valores en signo magnitud, el primer, el primer bit indica el signo y el, los otros tres la magnitud, por tanto esto valdría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a partir de aquí serían signos o valores negativos. Esto sería menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. En complemento a 2, todos los valores positivos son directamente ese, el valor que tenemos eliminando el primer bit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a partir de aquí, ya recordáis que este, el 1, 0, 0, 0, era el valor más negativo con magnitud más grande, es decir, el más pequeño que se puede representar, que es el menos 8. Y después iba disminuyendo uno a uno cada uno de, de, de los elementos que nos encontrábamos en este orden. Entonces, menos 8, menos 7, menos 6 menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, hasta el menos 1, que son todos los valores a 1. ¿OK? Entonces, simplemente ahora, para saber cuál es la salida de nuestra función, es ir viendo en estas dos columnas en qué casos coincide el valor. Para los siete primeros coincide, entonces la salida tendría que ser 1, ¿vale? Y para los otros... 8 casos, los 8 primeros serían 1, los, los últimos 8, solo coincide para la combinación 1, 1, 0, 0, que en ambos casos el valor es menos 4. Entonces aquí la salida tendría que ser 1, pero en el resto de casos la salida tendría que ser 0. ¿Vale? Y ya tendríamos generada la tabla de verdad de un circuito que solucionaría, que daría respuesta a este problema que habíamos planteado en lenguaje natural. ¿De acuerdo? Así que, de esta forma, ya somos capaces de, a partir de un enunciado de un problema descrito con palabras nuestras, en lenguaje natural, pasar a la tabla de verdad, y desde aquí, desde la tabla de verdad, o incluso en alguna ocasión, como hemos visto en el primer ejemplo, seríamos capaces de pasar a la expresión algebraica, pero serán los menos casos posibles, pero podría ser. Entonces, de esta forma, bien desde la tabla de verdad, bien desde la expresión algebraica, ya podríamos llegar a implementar el diagrama de circuitos, ya podríamos llegar a implementar las puertas lógicas del circuito que soluciona el problema que nosotros queríamos implementar. ¿De acuerdo? Así que con esto ya hemos completado toda la visión global de cómo generar circuitos eh, combinacionales. Muchas gracias por todo.